Te fuiste y me dejaste por otro Creíste que él era lo mejor Y hoy vienes y me pides perdón ¡Chiquitita! ¿Qué es eso? con él lo aprendí? Vamos, un aplauso a Rock Titanio, a todo el equipo detrás de Rock Titanio, a toda la banda que nos ve del otro lado. Nosotros somos, fuimos y seremos la pinche Calaca. Les voy a presentar a la banda: en la batería, el maestro Johnny Miranda, en los timbales, el maestro Kevin, Alfredo en los teclados, Alan Estrella en la guitarra, David. Guitarra, como desde hace 10 años conmigo, Chucho en el bajo, ahí atrás la sección de la muerte. Toquen la trompeta, Frank en el trombón, J en el trombón, Eduardo Salazar en el saxofón y ayúdenme con esto que dice así. En Facebook como La Calaca Sky En Instagram, en Spooty, en Youtube De nuevo muchas gracias a Rock Titanio Yo soy Daniel Y quiero pedirte Quiero pedirte que te alejes Que tu presencia no me trata Porque tú eres esa ingrata